también en el chat. Sí, claro que sí. Luis, he eh, visto mucho tus videos, pero hay como que buscar una estrategia para enfocarnos en una en un video donde nos aclares muchísimo, porque nosotros los venezolanos somos de familia numerosa. Entonces me encantaría si puedes hacer un video orientándonos a esas familias numerosas a qué a qué ciudad podemos ir. Eh, de qué manera se podrían desplazar esas familias numerosas, por ejemplo en mi caso yo tengo cuatro niños, vivo con mi madre y mi esposo entonces pues nosotros queríamos como uy, tu orientación saber cómo nos iríamos eh, pues si sería fácil que nos vayamos él y yo juntos o luego o con los niños todos, no sé, pues eso quería saber. Buena, muy buena, buena sugerencia, Andreina. Voy a preparar un vídeo en YouTube de, del tema con familias numerosas, pero como ya que te has conectado así brevemente, yo te diría... ¿tiene, ¿Tienes pareja? ¿Tienes marido? Sí, estamos casados. Vale, pues yo os aconsejaría que si puede ser que venga primero él o tú, que venga uno... Venga uno pida la tarjeta roja, la tarjeta abra, el uno, camino, dos, abra el camino y luego ya venga el resto de la familia. Yo creo que es lo más. Si lo podéis Porque hacer, creo más, que es lo más, lo, lo, lo más, mejor. Lo Porque lo al principio tenéis a sí, alguien, al en, España te ya, alguien ya, no? en España ya o no? No. No. Pues sí, tengo, no. tengo familia, pero sabes que uno siempre llega eh, molestando lo menos posible. Ya. Vale. ya, vale. Sí, es lo más adecuado. Pues yo yo haría eso, Andreina. Que te vengas o tú o él. él? siís lo de la tarjeta roja. Pedid la tarjeta roja que al ser venezolanos... Pues... Lo que acabamos de decir a Roleisi. Os preparáis un poco la situación, pero vamos, que los de... Los, ¿Cuánto lleváis ahí? ¿En Colombia? En Colombia eh, eh, Vamos a cumplir tres años. Vale. Pues eso. Yo... yo, Mi consejo es que venga primero uno. abra camino... Y cuando ya lo tiene un poco asentado, que venga el resto de la familia. Si lo podéis organizar así, yo creo que es lo mejor. Andreina, Sí, Luis, dime. Eh, muchas gracias. La otra, la otra pregunta que te tengo. Eh, eh, con respecto a los niños, eh, las matrículas, los colegios, qué tan fácil, qué tan difícil. No, es fácil, no es, es fácil. fácil. Es fácil. Tema, lo digo siempre en todos los vídeos, incluso aunque estés como turista, aunque no pidierais la tarjeta roja, que no es el caso, los niños tienen derecho a colegios, incluso los hijos de uno que está como turista, o que esté como esté, tienen siempre en España cualquier niño derecho a la educación, siempre, sí o sí, para eso lo único que hay que hacer es empadronarse, que es un trámite muy sencillo. Y por supuesto tienen derecho también a la sanidad, pero los niños y los mayores también. Okay. Los mayores al colegio no. Sí, pero los niños, fíjate, claro, vale Fíjate que acá nosotros tenemos ya casi tres años y yo tengo mi hijo, no pudo sellar su pasaporte, entonces imagínate tres años, mi hijo no tiene salud. Pues muy mal. No tiene. Pues. Sí, debo de pasar. Eso aquí no te pasa. Aquí es que aunque no tengas pasaporte. Aquí, si está aquí el niño, está aquí tiene el el... derecho a salud y tiene derecho a educación. Tiene derecho a educación. Ya está. Sí. Eh, ¿Sabes, Luis? Te voy a dar una información muy importante. Yo estuve viendo tus videos de YouTube de punto Sí. sí. Eh, también conseguí otra página que se llama Volver al Pueblo. Ah, Ah. Sí. La noto ahora mismo. Andreina. Eso. Andreina. Uh -huh. Muy bien. Ahí me pude comunicar, ahí me pude comunicar con una chica, yo la llamé, eh, y me comentó, muy importante Luis, que aclares que ellos no se encargan de nada del estatus migratorio de la persona. Si la persona quiere repoblar, si quiere repoblar, debe de primero regularizar su estatus migratorio. Es lo primero. Y ella me dice que sí hay trabajo, en los pueblos sí hay trabajo. El detalle es que no aceptan a nadie sin documentos. Ese es el único detalle. Lo que pasa es que la gente está confundiendo mucho la información que tú das porque creen que irse a un pueblo eh, le van a dar la nacionalidad, le van a dar casa. No, y eso no es así, eso hay que aclararlo. Vale. Ellos no vale. se encargan de eh, del estatus migratorio de nadie. Ellos tienen que resolver su situación migratoria y luego pueden ir a un pueblo, incluso en la página yo repueblo buscan, como tú lo indicaste, y también Volver al Pueblo. Correcto, pues muy buena información, pues muy buena Andreina, información. sobre todo la página, sí, la punto bien, volveralpueblo.es, ¿no? Mira, ya tenemos tres, vamos a recordarlas, ¿vale? La de yo la de volver al pueblo.es, que has descubierto tú, y la otra que os he, he dado allá allá también, eh, proyectoarraigo.es, proyectoarraigo .es, proyectoarraigo .es, que la descubrió otro, otro, otro de, vosotros. de vosotros, no me acuerdo quién, pero un preliminar. La de proyectoarraigo.es la conoces? Pues apúntala, esa es para pueblos de Madrid. Proyectoarraigo.es. La información que dices es correcta. Mira. And, efectivamente, Andreina, eh, todas estas páginas lo que hacen es poner en contacto a la gente con los pueblos, pero ellos no entienden de migración, nosotros nunca hemos dicho que entendieran de migración, habéis ido vosotros mismos en los comentarios, yo, lo, yo llevo varios vídeos aclarándolo. Mira, tú por ejemplo, o tu marido, cuando vengáis, pedís la tarjeta roja, a los seis meses os podéis ir a repoblar, Oye, antes, eso ya cada uno que haga lo que quiera Pero el proyecto Arraigo, el Yo Repueblo O la que tú nos acabas de decir Claro, ellos de inmigración no entienden Pero yo nunca lo he dicho eso Revisar los vídeos que ahí están, ¿eh? No, no por claro. eso Es que lo que te quise decir Es que tú das la información, pero ellos la toman Sí, sí, está bien la aclaración sí, bien Es la muy buena aclaración, buena aclaración. Muy buena Sí, aclaración. sí, te lo agradezco de verdad sí, mucho, mucho. Andraína, y, ¿y la página La he apuntado, ¿eh? La sí he apuntado, ¿eh? Sí, ellos allí también publican, eh, imagínate que ese día que yo llamé, eh, hacían aproximadamente dos horas que habían quitado un anuncio de un trabajo que estaba disponible. Fíjate. Sí, y ella me dijo me hubieses llamado un poco más temprano y te ofrezco ese porque con ese podías hacer la regular la regularización de, de tu estatus. Que eso también eso sí es lo que yo he dicho que si conseguís un alcalde que os presenta una empresa o una persona que os quiera contratar os sirve para regularizar. Pero eso no es que lo haga yo repueblo no hace no lo hace la página lo hacéis vosotros como tú has hecho muy bien con tu testimonio llamando hablando muy bien, Andreina, muy bien. bien Andreina, muy te muy va a ir genial, bien, os va a ir genial. Bien, a ti y a toda y tu, te familia te a tu familia numerosa. Amén. Estoy muy convencido. Gracias. Estoy convencido. No, en serio, ¿eh? Muy, muy, despierta, que... muy, despierta. Sí, muy despierta. Muy despierta. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis. ¿Ah, no? Imagínate ah, no. que, que eh, la muchacha que me atendió está casada con un venezolano hace 20 años. Sí. Y me trató súper bien, Luis. De verdad que he conocido sí. personas con mucha calidad humana en España. Sí, sí, hombre, la mayoría yo creo que los recibimos con los brazos abiertos. Siempre habrá alguno por ahí, pero la mayoría, te doy fe. Bueno, aquí me tienes con los vídeos. ¿Vale? Claro que sí, nos ha apoyado muchísimo no, Y voy a seguir, apoyándonos, claro, voy a seguir apoyándonos. apoyándonos Escucha, os he puesto unos sí, ejemplos sí, sí. En una lista de reproducción En el canal de Prisland de, de Youtube De gente que está ya repoblando Para que veáis casos reales ¿Vale? Sí, los he cogido de por ahí Claro, los he juntado ahí para que los tengáis Andreina, de pues una, una pareja Que ha montado una panadería Otro que... Para que los, los estoy poniendo, ¿vale? Los estoy poniendo Ah, sí, muy importante, Luis. Una persona tiene un proyecto. Yo, pues, tengo un proyecto de llegar a un pueblo. Eh, los pueblos siempre son turísticos, siempre, porque son eh, construcciones de hace muchos años, ¿cierto? Cierto. Entonces, Cierto. muy importante que lo que me dijo la muchacha, si tienen algún proyecto para un negocio y tienen el recurso de una vez, con eso tienes las puertas abiertas en algún pueblo y es más fácil conseguir la, el estatus migratorio regular. Perfecto, perfecto. Muy buena información. Es muy, muy, buena información. información. Sí, sí, sí. muy buena información, Andreina. Buena información. Vamos, estoy, por, Vamos, estoy por, por coger este trozo y ponerlo en YouTube para, que se, para, para lines. que se enteren todos los lines. Sí, Luis, eh, otra cosa. He querido comunicarme con Claudia. ¿Te acuerdas de Claudia? Sí, me acuerdo de Claudia. Sí. De ¿Me podrías decir si te si te acuerdas de cómo la busco en Instagram? Eh, mira, a ver, espera, si te lo puedo decir ahora, te lo digo. Te lo ahora, te lo digo? Es que no sé si sí. estaba por aquí. No sé si estaba Claudia, aquí? si estás Claudia, por ahí, si está... pon, pon si está... algo en el chat, por no, favor. Chat, es que yo juraría que hace un rato estaba. Que un rato estaba. No, lo que no sé si era esa sí, Claudia, no pero no yo creo que sí. Sí, estamos cerquita, ella es la de acá de Colombia. Sí, sí, sí, que, sí, sí, sí, mira, creo que es... Claudiver Cero O creo que es Álvarez O Álvarez, o Álvarez. Sí. Bueno mira, hacemos sí, una Álvarez. cosa Te lo busco, sí, es, es que no yo la tengo Como estoy ahora con el live No puedo irme a los mensajes no porque, a la se la corta, me porque se corta me sí. parece Haz una cosa Andreina, ahora cuando Acabe la comunicación Tú ponme uh -huh. en el messenger Ponme, Luis, que soy Andreina, dame el contacto de Claudia. Y yo cuando acabe la emisión, te lo busco y te lo pongo ahí en el mes. Bueno, Luis, para despedirme, más que hacerte consultoría, también quiero darte algunos consejos, porque tú claramente has subido demasiados videos con muchas aclaratorias. Entonces, a veces se hace repetitivo que las personas te hablen y te pregunten siempre lo mismo. Yo les aconsejo a todos, por favor, seguirlo en YouTube. Luis tiene muchos videos completos con informaciones, porque siempre hay información importante que se nos escapa, porque hay otras personas preguntando siempre lo mismo. Entonces, primero, véanse los videos de, de Luis en YouTube, de Prixline, y ya luego sí pueden hacer una consultoría. Es muy importante. Aparte, Luis, te quería comentar eh, cuando vayan a llamar a los ayuntamientos, no vayan a decir que, ah, que en Freakline nos dijeron que, que los pueblos estamos repoblando. No. O sea, primero que todo, háblenles de un proyecto. Mira, yo tengo el proyecto de migrar, eh, puedo resolver mi estatus migratorio, hay eh, trabajo, lo primero es eso. Hay trabajo de, qué sé yo, cultivos, lo que sea, lo que sea de pueblo. Eso es lo primero, porque me pasó muchas veces que cuando ya me cortaban de una. Me cortaban el teléfono, es que ni me escuchaban. Entonces ya por ahí se les pueden meter, diciéndole, eh, mira, tengo un proyecto, quiero en un pueblo, quiero... Colocar un negocio de, qué sé yo, de vender helado. Eh, pues, una panadería, de, tarea, de turismo, ese. de... Uh -huh. Eso, para aumentar el turismo en el pueblo, para colaborar. O sea, uno también tiene que colaborar. No es que vamos a llegar a un pueblo, claro. ¿no? nosotros también tenemos que aportar. No es llamar y... Ya, y oye, llamar, oye, oye Andreina, te pido eso, permiso. Andrina, te ¿Puedo, puedo te coger te este trozo, puedo. trozo puedo y trozo ponerlo en, trozo y en YouTube un día en de en estos? Porque estás dando una te información te valiosísima. Vamos. Sí, que ¿verdad? cuando estés por España llámame que te ficho sí, no, escucha incluso te iba a decir como estás un poquito complicado con los hombres para buscar vídeos te iba a decir cuando llegue cuando llegue mi esposo él va a buscar en construcción, ojalá pues, pues mira yo le presento a Jennifer si quieres a tu esposo eso, eso está bien. yo lo hago y de una sí. hagan un tutorial que les dé la información, la experiencia con el favor de Dios que sí va a ser. Perfecto, pues quedamos Perfecto, en eso. Pues quedamos es en que has dado señor, una información súper valiosa, Andreina. Es verdad. No hay que llamar, oye, que me han dicho en Prisline que allí me arreglan los Exacto. papeles y me van a contratar. No, porque le asustas. Y, y, y si lo hiciera uno, pero si lo hacéis todos así, pues se asusta el alcalde. Hay que ir como dice Andreina. Aportando valor. Eso. Ideas. Ideas. Tengo un proyecto. Tengo una familia. Nos gustaría ir a vivir a su pueblo, que es muy bonito. Tal. Tal. Uh -huh efectivamente pero también nos gustaría emprender un negocio para aumentar el turismo claro. para colaborar con la población claro, para repoblar claro, claro. Perfecto Andreina es Muy importante Perfecto, Andreina. ahorita el marketing digital Luis Claro, Es muy importante Es muy importante, eso también. Muy importante eso también. Sí entonces bueno desde acá te apoyo mucho gracias Muchas gracias a ti saludos abrazos a ti. Dile a tu marido que nos avise ¿vale? Cuando esté por aquí Un abrazo Sí, claro que sí. Vale, chao. Y chao, chao, Andreina. Chao. Chao, chao, chao Andreina. Chao. Chao.